Bien, mis amigos, continuando con esta serie de programas especiales, Telenor, Teleoperadora del Nordeste, Telenor, siempre al servicio de su gente, rindiendo honor a la patria, a nuestros héroes y a nuestra historia. Honor y gloria para todos ellos. Así se llama esta programación especial de Telenor. Hoy es un día muy especial porque tengo conmigo no solamente un amigo, sino alguien que de ser mi alumno pasó a ser mi igual, o sea, mi colega en la profesión y después llegó a ser mi jefe. Ustedes saben lo que es eso. Pero esa es la vida cuando uno se relaciona con gente buena y capaces. Tony Sierra está conmigo. Saludo, Tony. Saludo, Amado. Gracias, gracias por ¿Cómo, invitarme. ¿Cómo te sientes? Yo me siento Te veo bien. relajado. Me siento en paz. Me siento en paz. <ríe> Llegué a la Nordestana un día y vi a este profesional joven del derecho con una barba, un asunto. Sí. No lo conocía. ¿Quién es ese profesor? Se llama Amado. Sí. Desde ese momento te admiré muchísimo y eso sí, no era. ha cambiado. Eso es mutuo, no lo ha cambiado. <risa> Hermano, mira, eh, hoy vamos a hablar acerca del manifiesto del 16 de enero en la historia, lo que es su significado, todo lo que alrededor de ese acontecimiento histórico aconteció y la importancia que tiene, digamos, a través de una proyección en la historia hasta llegar al día de hoy. Eh, muchos piensan que la independencia de la República no se produjo exactamente el 27 de febrero, sino que el embrión o el cascarón que se abrió fue precisamente el 16 de enero. ¿Qué fue el manifiesto, Tony? ¿Manifiesto del 16 de enero? ¿Y, ¿Y cuándo se redactó? Mira, eh, amado y, y amigos televidentes, eh, cuando, cuando un niño nace, eh, posteriormente, se le, se le saca la partida de nacimiento. Así es. En el caso de la República Dominicana, eh, ha ocurrido diferente. O sea, el acta de nacimiento se saca primero que aquel producto maravilloso que legalizó estos 448 eh, kilómetros cuadrados, que hoy se llama la República Dominicana, fue primero, fue el, el manifiesto, aquel, aquel documento, importante donde se proyectó la orientación que aquellos primeros hombres entendían, debía seguir la República Dominicana. No era una constitución, no podemos decir eso, pero fue lo más parecido a tal, por lo menos hasta el 6 de noviembre, que ya tuvimos una constitución. Y le decía a mi amigo Yerjan, previo a esta conversación, que el manifiesto tuvo algunos, digamos, precedentes. La primera vez, amados y amigos televidentes, que, que algo parecido a independencia se gestó en, la, en lo que hoy es la República Dominicana, fue en el año 1808, cuando se dio la guerra de reconquista y que estaban dadas todas las condiciones para que nosotros fuéramos independientes. Siriaco Ramírez, opositor rabioso a Juan Sánchez Ramírez, Tan héroe como entreguista, este último a la vez. Los cotuizanos no les gusta eso, pero fue un entreguista, fue un prohispánico extremo. Entonces le decía a Siriaco, con, mucha, con, con, con mucho fundamento, pero si Haití logró su independencia, una nación de esclavos, y venció al ejército más poderoso del mundo, ¿cómo es que nosotros no podemos ya tener la independencia? En esa junta que se llamó Junta de Bondillo, en un lugar entre la capital y... y, y y San Cristóbal, Bondillo, se determinaría el futuro de lo que iba a ser esta parte que después se llamó República Dominicana. Pudimos haber salido con un manifiesto que hablara de los derechos y de la independencia, pero tristemente en lugar de eso salimos nosotros con un pobre documento que dijo que nosotros pasaríamos entonces a ser una provincia de España. Esta vez ni éramos colonia, ni, ni nos anexamos como en el 61, una provincia de ultramar. En esa condición eh, eh, volvimos a España y empezó entonces el triste periodo de la España boba, eh, un periodo de, de mucha pobreza y se le llamó así España boba, que el nombre también he discutido porque fue una decisión sumamente torpe, sumamente boba, el volver a España que nos había regalado sí. en, el, en, el en 1795 con el Tratado de Basilea, Exacto. Pero aparte de eso, y lo peor es esto que voy a decir, España estaba en ese momento invadida por, Na, por el hermano de Napoleón José Bonaparte. José Bonaparte. En ese momento toda América del Sur empezó a independizarse, todas las colonias españolas querían independizarse y nosotros estamos peleando por volver a España, sí. que nos había regalado. Bolívar hacía, hacía su historia, ¿no? <risa> se constituía uno de los héroes más grandes que ha dado... Latinoamérica y el mundo Realmente Bolívar fue, fue grande Tuvo una dimensión Totalmente. inmensa Totalmente. Eh, Posteriormente Nosotros en el Bueno, en el, en el 21 uh -huh. 1821 Tuvimos una Declaración de independencia Que pudo haber sido un manifiesto Si lo queremos Núñez de Cáceres eh, eh, eh, Prepara un documento Núñez de Cáceres era un intelectual Para la época rector de la, de la UAS ah, en aquel en aquel momento se llamaba Domín. Santo Tomás de Aquino Santo Tomás de Aquino era era Instituto Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás Instituto Santo sí, Tomás de Aquino sí. eh, después pasó a a universidad Así es. y entonces este hombre en, su visión y su proyección fue vencida por su condición de esclavista y, y de amigo de esa de esa clase y entonces en ese manifiesto ni siquiera volvió la esclavitud. Y por eso fue tan corto ese proceso, no recibió apoyo. Se le llama la independencia efímera. Sí. Porque fue del primero de, de enero de 1821, no, no, perdón, el primero de diciembre hasta el 9 de febrero. Dos Mira, meses y días. Volviendo al manifiesto, Tony, eh, esa acta de nacimiento que tú dices que fue primero que el, el, el nacimiento mismo del niño, ¿no? Sí. Como lo acaba de explicar. ¿Quiénes estuvieron ahí? ¿Quiénes redactaron eso? Porque sé que no todos los que luego eh, salieron a relucir como héroes de la independencia o relacionados con el movimiento fueron redactores o firmaron el manifiesto. Pero, ¿quiénes estuvieron ahí, Tony? Bueno, con relación a eso ha habido una importante... Discusión. Discusión eh, histórica. Eh, Primero, eh, se ha establecido alguno con... con con unos fundamentos importantes, que el, el manifiesto del 16 de enero fue obra de los trinitarios, específicamente de Mella y de Sánchez, con otros que estaban. Posteriormente, por unas declaraciones del propio Tomás Bobadilla, se ha establecido que fue Tomás Bobadilla. Pero, donde hay mayor nivel, digamos, de, de, de acuerdo entre los historiadores es con relación a lo siguiente, fue la obra... De liberales y conservadores. ¿Por qué? Antes que ese hubo un manifiesto. El manifiesto del primero de enero fue el de Asua. Fue el manifiesto que planteó eh, eh, Báez, sí. Buenaventura Báez, sí, sí. diputado en el Congreso de Saint-Domingue. Y entonces Báez, eh, Manuel María Valencia y otros diputados se adelantaron con unos acuerdos que tenían con el cónsul francés. Saint-Denis. Saint-Denis que, Saint que le prometió... La, la libertad es nuestra, pero había que darle una serie de privilegios, incluyendo Exacto. la Bahía de Samaná, Exacto. que fue una aspiración Exacto. viejísima Exacto. de Exacto. muchos países sí, sí. y de Francia, incluyendo a Norteamérica. Pero, también, y entonces, <ríe> no, ahí prácticamente negociaron sí. con ese, prácticamente negociaron. Entonces, mira, los, esa parte que empezaron a llamar después los afrancesados, produjeron un manifiesto el primero de enero Bien. y eso desesperó de a los trinitarios y se vieron obligados a negociar. Sánchez, un hombre que tú admiras muchísimo, y yo también, sí, sí. Eh, Sánchez entendió que solo no podía con la fuerza de los conservadores, Así es. o sea, de los conservadores más radicales, sí. y con una parte de ellos negoció. Por eso en el manifiesto, tú ves que ya no habla como la trinitaria, de que seríamos libres de toda potencia extranjera, sino habla de separación, separación. del pueblo Así haitiano. Es. Porque le dejó esa partecita que en el caso de que necesitáramos algún tipo de recursos Si no hubiéramos precisado después de todos los esfuerzos Podríamos acudir a aquellos Es porque ahí se notaba la fuerza de los conservadores Juan Isidro Jiménez Grullón tilda a Sánchez de traidor Precisamente por eso que tú mencionas Pero además por el tema de que Sánchez propuso el protectorado de Francia en un momento Yo creo, yo creo, amado que los hombres deben valorarse de manera básica, no es que la historia no cuenta, no. por de manera básica por cómo terminan. ¿eh? exacto Y entonces, si tú tomas a Sánchez, uh -huh. este hombre terminó, entro por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte, si alguien pretendiese mancillar mi nombre, le diré que soy la bandera nacional. Él decía esto porque su color era muy morenito y algunos <ríe> lo confundían. Con, de hecho, era descendiente de haitiano, porque claro. Doña Olaya del Rosario, que era su madre, era descendiente de Haití Descendiente, y él tenía un parecido sí, en sí, el color, por, claro, ¿eh? claro. pero era un tipo con mucha visión. Entonces él terminó como el héroe que era, muriendo por la patria. Y si lo vemos entonces en retrospectiva, y no es el tema, pero te puedo decir sí, sí, que si tomamos a, por ejemplo, a Santana, que empezó como lo mejor de la patria, uh -huh. terminó como la peor basura en el más alejado zafacón sí. de la historia. Así es. Ese terminó. De esa manera. Yo es. pienso que Sánchez fue un hombre, un hombre bueno, no voy a llegar tan lejos. Hay algunos que se atreven a decir que él competiría con Duarte en la condición de, del padre de la patria como tal. Yo pienso que hay una, en el ideario de, de la República Dominicana, hay esa división de los padres de la patria, y, y ya no, no tiene ni siquiera sentido la discusión, pero es un hombre interesante. Tony, ¿cuál era la estructura jurídica del manifiesto? Porque aquí se habla mucho del manifiesto, pero nadie se detiene a analizar los aspectos jurídicos. Tú como historiador, maestro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y además abogado, ¿cuál era la estructura? ¿Cuál era el contenido jurídico de esa... De, de, de esa pieza es, jurídica, sí, si se quiere, exactamente, y, histórica y así política. Es, así es, así es. Bueno, hay un amigo de mi, de mi campo, ¿verdad? Eh, siempre está aquí en los medios, que dice que el manifiesto fue la constitución hasta el, hasta el 6 de noviembre. Y yo creo que sí, que salvando las diferencias hizo de tal. El manifiesto tenía incluso una parte dogmática, decía, tenía, tenía algunos principios establecidos. No se hablaba solo de la separación ahí. Ahí estaba un catálogo de derechos. ¿Por qué? Porque fue la obra, si bien estuvieron liberales como Tomás Bobadilla, fue la obra de, de, de gente que estuvo bajo la influencia ideológica de Duarte y entonces con aquel aprendizaje traído de Duarte de Europa, fue que se concibió el manifiesto. Entonces tenía el manifiesto, esa parte dogmática en, en principio, pero tenía también una parte, digamos, orgánica, cual si fuera una constitución, porque decía cuál era eh, en la República Dominicana, cuál era el gobierno. No era una constitución, pero decía inclusive que era un gobierno colegiado, que iba a haber, que no han habido muchos colegiados, bueno, la primera después, junta, cent la junta esa central junta gubernativa, gubernativa Y recientemente en la historia El Consejo de Estado, el triunvirato Pero no creo que hayan otros No no eh, no, no recuerdo no, Entonces no, no, no recuerdo. El, propio, eh, el propio manifiesto Planteaba la forma de gobierno Un gobierno colegiado Que lamentablemente, amados y amigos televidentes La mayoría De esos 11 miembros eran conservadores Quedaron en minoría De inmediato los trinitarios Uf, Y perseguidos claro, de inmediato claro, En minoría claro. y perseguidos después y entonces hablaba inclusive hasta de la disolución, decía que se terminaría cuando se, se redacte la constitución y a su vez se escoge el primer presidente de la República Dominicana. Y así fue, si fue de constitución, entonces yo creo que de alguna manera fue el acta de nacimiento, pero también la guía de la República Dominicana en principio. Muy bien, la, el manifiesto del 16 de enero, mucha gente entiende que era la constitución antes de, y luego en noviembre, día 6, se redacta la constitución. Pero sobre ese tema vamos a hablar después de esta pausa, Tony. Yo quiero que tú me digas después de la pausa, eh, qué cosa toma la constitución del 6 de noviembre, que es la primera nuestra, del manifiesto del 16 de enero. Así es que volvemos en breve, no se vaya. Cómo esta no. es una conversación Cómo interesantísima con un brillante y joven abogado de acá de San Francisco de Macorís, pero con pensamiento universal. Nos vemos en breve. Bien, estamos de vuelta con ustedes, mis amigos, en este programa especial. Mes de la Patria, honor y gloria, Telenor, siempre al servicio de su gente. En esta vez estamos conversando con Tony Sierra de fue Hablamos del manifiesto del 16 de enero y lo que significó básicamente esa pieza jurídica, como él acaba hace un momentito de calificarla, para la República Dominicana. Pero básicamente, Tony, te decía antes de la pausa, qué cosa del manifiesto figura luego en la... Constitución del 6 de noviembre Bueno, eh, el manifiesto sirvió de, de fundamento a la Constitución del 6 de noviembre Si bien es cierto que nosotros tomamos mucho de la Constitución de, de, de Cádiz en, en España eh. de, de los Estados Unidos en algún aspecto De la propia Constitución haitiana Pero teníamos ahí el, el manifiesto Todo lo planteado en el manifiesto Estaba ahí. Están en las 38 modificaciones que tiene la Constitución Dominicana. Solo que ya hoy tenemos una Constitución mucho más amplia que recoge uh -huh. evidentemente otros aspectos. Uh -huh. Pero el manifiesto planteaba, por ejemplo, eh, derechos fundamentales. No en el catálogo que tenemos hoy, pero planteaba derechos eh, fundamentales. Eh, planteaba la, la, la independencia, eh, del, evidentemente, de la, de la República que saldría. El manifiesto planteaba... Eh, bueno, en algo vario, y es que protegía la religión católica. Hay que ver, el, hay que verlo en el contexto sin juzgar a aquellas personas. Hoy la Constitución habla de la libertad de cultos, como como la mayoría de los países democráticos, pero hablaba de una protección a la religión católica porque esa gente estaba muy influido por por, por Duarte. Sí. Se, pero se además ref, también... Con el perdón, Tony, se refería exclusivamente a la religión católica, apostólica y romana. Es, es, claro, a esa religión, porque... Okay. Tú sabes que las secta eh, llegaron posteriormente acá, por lo menos sí. en términos insulares. Sí, en, sí. en Europa el protestantismo se expandió sí, después de... Con Calvino, y Con Mariano. Calvino y... Y, y Lutero. Y, y Martín Lutero, pero eso eh, nosotros como no teníamos una relación directa con Holanda y esos países eh, anglosajones que asumieron tal, nosotros llegó más tarde. Era la religión católica pero después las ideas de libertad y de independencia, libertad de imprenta, como se le llamaba a la libertad hoy de expresión, estaba ahí consagrada la libertad de imprenta. Te voy a decir, amado, que Duarte estuvo en España y estuvo en la zona, hoy la zona autónoma de, de Cataluña, lo que es eh, la capital, eh, ¿cómo se llama? Esta zona muy desarrollada, en Barcelona, fue que Duarte estuvo y se vivía en España una situación muy particular. España fue invadida en el 8 y los franceses arrasaron y se creó un sentimiento nacionalista muy grande sí. en contra y después depusieron a José Bonaparte y repusieron a Fernando VII de nuevo. Sí. Pero hay una situación que, que se dio cuando ellos saborearon esa constitución francesa que se puso en vigencia en Cádiz. Hubo una cantidad de españoles seguidores de aquella proyección, tanto así que esa constitución después se puso cuatro veces en vigencia, hasta el 36, cada vez que llegaba uno de aquella ideología. Sí. Volvía de nuevo, España sí. se dividió. Sí. De esa división, Duarte se colocó al lado de los liberales, de ese pensamiento eh, francés diferente. Esa constitución de Cádiz abolió nada más y nada menos que los tribunales de la Santa Inquisición y esos derechos conculcados que estaban Tribunal del Santo Oficio. El Santo Oficio, eh. claro. Y entonces fueron abolidos por esa constitución. Y entonces realmente Duarte... Que ahora es... se llama, con el perdón tuyo, ahora se llama Congregación para la Conservación de la Fe. Pero ah, es, es el mismo, el Santo Oficio. No me digas. <risa> en la Iglesia Católica funciona todavía. Dios te perdone. <risa> bueno, escúselo, abandonemos esa escúselo, línea. De... Abandonemos esa línea de pensamiento. Sí. Lo que quiero decir es que Duarte vino muy, muy imbuido ¿verdad? de, de todo aquello... Y el peso específico de Duarte. Se sabe hoy, amado, que Duarte estaba redactando un proyecto de constitución. No el manifiesto, ¿no? Un sí. proyecto que lo sacó Rosa Duarte tardísimo en Venezuela sí. porque ella recogió los apuntes. Y ese sí era una constitución con sí. todo aquello porque él vino imbuido. Sí, lo que sí, pasa es claro. que antes la cosa era muy diferente porque hoy... Usted lo manda de una esquina a otra de la tierra hasta por WhatsApp. Pero él no pudo <risa> no, no, relacionarse, le estaba corriendo. Es entendible. Eh, es entendible esa parte. La Iglesia Católica influenció. ¿Tú crees que la, la influencia que siempre ha tenido la Iglesia, sobre todo la Iglesia Católica en la República Dominicana, pudo haber influido para, para esa protección, digamos, extrema que aparece en, en, el, en el manifiesto? Si yo te digo que tengo algún dato concreto, te mentiría. Okay. ¿verdad? Pero si lo analizamos desde el punto de vista de la, de la lógica de la razón el, el primer enemigo que tuvo Boyer fue la iglesia católica Por aquello de que confiscó las propiedades de la iglesia Y le quitó los privilegios a la, a la iglesia eh, católica Inclusive en el 26 hubo un levantamiento eh, Que tenía como el máximo representante al Arzobispo Valera no por razones nacionalistas, no, ellos querían volver a los privilegios que tenían anterior, eran prohispánicos, no eran por razones nacionalistas. Entonces, ellos estaban muy enconados en contra de, de del volver. régimen de Haití. Y entonces, no hay que olvidar que nosotros estábamos sumamente influenciados por la madre patria. Nosotros fuimos de los pocos países que no nos independizamos directamente del colonizador. Sí. Nosotros nos independizamos de un segundo país, que fue en este caso Haití. Así es. Y entonces teníamos hasta nostalgia de los días de fiesta que nos quitaron, de los juegos de gallos de los españoles, sí. de la costumbre que ellos tenían, de que nos obligaron los documentos oficiales. De, de dormir oficiales, en pijama al mediodía. Claro, de ponernos, de ponernos a, a, a escribir en, france, en, en francés sí. documentos oficiales. Sentíamos nostalgia. Y es posible que la Iglesia Católica haya influenciado para que realmente se le protegiera, como al efecto ocurrió en ese manifiesto del 1 de enero, del, del, del 16 de enero de, del 44. Muchos puntos, eh, tú dices, que aparecen en la constitución del 6 de noviembre. ¿Podríamos decir aquí, conclu digamos, concluir con una, con una idea concreta en el sentido de que ciertamente, y eso, bueno, tú me corregirás ahora que eres el experto, eh, ciertamente el manifiesto del 16 eh, de alguna manera constituyó la Constitución entre el 16 de enero y el 6 de noviembre. Sí, sí. sí. Definitivamente. Definitivamente fue la Constitución. Tanto así que en los debates en la Junta Central Gubernativa, había debate, claro. se tomaba la decisión por mayoría, yeah. y tenía que haber por lo menos seis para que se adoptara una resolución. Sí. En los debates, los más ilustrados sacaban el manifiesto. Ya. Yeah para establecer derechos y, y, y, y aspectos, para constituir la Junta Central Gubernativa, la primera forma de gobierno en la historia republicana, fue con el manifiesto en la mano. Y para disolverla también, fue con el manifiesto en la mano. Eh, es decir, para crear la constitución, que fue la que a su vez disolvió la Junta posteriormente, eh, fue con el manifiesto. Entonces, podemos concluir diciendo que esa fue la constitución. Tal vez un poco olvidada, por la aureola que tenemos ya de la Constitución, y sobre todo hoy día, olvidado el manifiesto, y qué bueno que, que esta planta televisora ha, ha tomado este tiempo patrio para revivir aspectos importantes, y uno de ellos, este manifiesto, que es el, el, el gen, el, el, el, la simiente de, de la Constitución de la República Dominicana. No hay forma de entender la Constitución, de por qué aquellos hombres pensaron de esa manera Si nosotros nos hurgamos en ese primer documento Que contiene mucho Y esa primera constitución Debo decirte, amado, y de esto tú sabes mucho más que yo Esa primera constitución Si la vemos en la época Fue una constitución de avanzada Bastante sí. Inclusive después hubo retroceso porque le quitaron cosas sí. Penosamente eh, llegó un hombre como Pedro Santana que cuando vio aquello dijo No, no, yo no gobierno así Y hubo que agregarle un artículo que el echó 210. por el suelo Todo el esfuerzo de aquella constitución <susurra> liberal Él dijo yo con esto no gobierno así es. Pero la constitución como tal fue un gran esfuerzo para la época Si la vemos ahora decimos no, no, no Pero para la época era un esfuerzo liberal El, el cambio que significó del manifiesto a la constitución del 6 de noviembre Pudiera decirse que si nos hubiésemos quedado con el manifiesto o lo hubiésemos redactado como constitución, ¿sacamos más beneficio como sociedad o no? Pero esa respuesta yo quiero que tú me la des después de esta otra pausa. Muy bien. Muy ¿Qué bien. te parece? Muy bien. Nosotros vamos a la pausa, señores. Recuerden, Telenor, al servicio de su gente, en este mes de la patria, un programa especial, patria, honor y gloria a nuestros héroes y a nuestra historia. Volvemos en breve. Bien mis amigos, estamos de regreso, les recuerdo que esto es Patria, Honor y Gloria Un programa especial durante todo el mes de la patria Que ha planeado, que ha presentado hasta ustedes Telenor, teleoperadora del nordeste, siempre al servicio de su gente Hoy hablamos con este magnífico amigo, compañero, ex alumno eh, Actual jefe de todo, una relación de mucho tiempo que tengo con Tony A quien admiro y quiero mucho eh, sobre el manifiesto del 16 de enero porque él maneja muy bien esos temas Tony, la pregunta que te hice o sea, era, quizás hubiese sido se enrumba por otro camino la república si en vez de hacer una constitución el 6 de noviembre nos hubiésemos quedado o hubiésemos convertido el manifiesto en constitución como tal Amado yo te decía que la constitución fue un gran esfuerzo Liberal para la época Hasta que llegó a ser manoseada por Pedro Santana Se convirtió en otra cosa La constitución antes del artículo 210 Era más o menos la obra del manifiesto yeah. Con alguna ampliación era la obra del manifiesto sí. Era la obra de Duarte El pensamiento de los liberales Alguien se ha preguntado ¿Y por qué la constitución se vino a hacer en San Cristóbal? ¿Por qué? ¿Por qué era la ciudad del jefe? No, pero el jefe fue después ¿Y por qué fue? A... Porque esos legisladores estaban tan presionados por Pedro Santana que tuvieron que irse a la villa de San Cristóbal, más tranquila, por allá, para poder legislar. E incluso la, la inmunidad que data desde ahí, fue ello para autoprotegerse en esa primera constitución. Para que no lo pudieran, porque Pedro podría matarlo. O sea, sí. si, si, no, si no se protegían en la misma constitución y lo hicieron. Entonces yo pienso que ese artículo 210, todo el esfuerzo que se hizo liberal, todo ese manifiesto contenido en esa constitución como tal, se tiró por el suelo cuando él, en resumida cuenta lo que planteó es que en estado de, de, de excepción, él podía gobernar por decreto, pero el estado de excepción lo determinaba él mismo también. Él era el que decía cuándo estaban y dijo que mientras estuvieran en guerra, él podía tomar todas las decisiones. No necesitaba el Congreso. De modo que prácticamente no teníamos Constitución, hasta que posteriormente inclusive fue modificada para involucionarla, por lo menos hasta el 57, que tenemos la, la Constitución de Moca, sí, que fue una Constitución una muy, liberal. Muy, muy liberal, y que se retomaron entonces algunos aspectos diferentes, que tampoco duraron mucho como lo bueno, <risa> lamentablemente. Así dicen y es verdad. Sí. Mira, eh... ¿tú crees que en, en, ese, en el manifiesto estaba el contenido? Bueno, tú más o menos lo has esbozado lo, lo acá en algún momento de este encuentro, pero ¿ese manifiesto contenía fielmente los ideales de los trinitarios o se contaminó con ideas, eh, digamos, conservadoras, contrarias a lo que se pretendía en aquel momento? Mira, el, el manifiesto mayoritariamente contenía los ideales de los trinitarios. Y el que lee el manifiesto se da cuenta que sí, que no pudo ser obra de conservadores. Lo que ahí se estaba diciendo en el año 1844 era aspecto de avanzada. Fue lo que trajo Duarte de, de España, de esa ala liberal a la que él se ligó en, en España. Ese, esos movimientos, el romanticismo, el nacionalismo que se vivía de, en Europa y en España Fue la expresión de eso Ahora, como yo dije hace un momento Ellos le obligaron a adelantar sus planes El manifiesto del primero de enero Cuando los conservadores Llegaron a un acuerdo Y amarraron con el cónsul eh, francés eh, Saint-Denis Saint -Denis, Cuando amarraron aquello Y plantearon su manifiesto Directamente diciendo que se iba a negociar con Francia, entonces eso precipitó e hizo que los trinitarios tuvieran que, que reforzarse con una parte de los conservadores. ¿Quién era Tomás Bobadilla? Tomás Bobadilla era un, digamos, un intelectual de la época ¿verdad? que trabajó con Boyer durante mucho tiempo y era respetado porque se ligaron al gobierno de Boyer dominicanos. Sí, sí, claro. Solo que al deponer a Boyer, él no se llevaba bien con las nuevas autoridades que vinieron con con Charles Herard. Y entonces esa persona fue el líder de los conservadores con quien negoció Sánchez y Mella también. Y entonces el peso de aquello se sintió en el documento, porque dejaba entrever que en algún momento si había que apelar a la ayuda extranjera para poder matizar eh, la independencia iban a, a buscar esa ayuda, entonces se vio el peso un poquito de los conservadores. Pero en términos generales el documento fue bueno, con el peso mayoritario de los liberales. Mira, en, en una parte de, de, de la entrevista tú has dicho que tenemos una, una eh, constitución bastante moderna actualmente y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, la pregunta mía es, ¿esa constitución actual, la constitución del 2010, recoge de alguna manera los ideales de libertad, de Juan Pablo Duarte recoge de alguna manera los ideales de los trinitarios, recoge de alguna manera el deseo de ser una nación libre, soberana, una nación con posibilidades y deseos de echar su gente hacia adelante y que todo el mundo viva con una, digamos, con una paz, eh, aunque sea relativa, pero una paz al fin y al cabo. ¿Tú crees? Amado, <risa> qué me río porque la constitución <risa> dominicana, yo creo que que es un, es un texto jurídico de arriba abajo, inmejorable. Bueno, toda, toda obra humana es, mejorable, ser, sí, es perfectible, es mejorable. Exacto. pero es una gran obra jurídica. ¿Cuál es el problema? Que incluyendo los propios que la aprueban, este discurso teórico no siempre lo llevan a la praxis administrativa y política, que son cosas diferentes. A veces se dice que hay que crear una ley para tal cosa. Sí. Escúcheme de nuevo, ¿a quién se pero... estará usted refiriendo? <risa> ¿Eh? no, yo, después se molesta un amigo que, que está en, en este escenario. Sí. Eh, pero, pero, óigame, nosotros tenemos una gran constitución y tenemos un país que hay leyes para todo. Sí. El problema es que hay muchas que no se cumplen y las sí. consecuencias... No son siempre sí, muy fuertes. Totalmente y eso está claro. en psicología demostrado. Sí. Que la, Cuando no hay un, una consecuencia, eso es un reforzamiento de la conducta. Totalmente. Entonces yo pienso que la Constitución recoge todo aquello. Y por el avance a nivel global del derecho como tal, que ya no se queda en esta parte insular, y nosotros somos tocados por la influencia europea y norteamericana del derecho, nosotros tenemos mucho más que aquello ya. Ahora, hay muchas debilidades, hay inclusive derechos contenidos en la constitución lo hablamos hace un momento que el pueblo ni siquiera conoce ni se empodera y los abogados cuando queremos distorsionar cosas somos lo mejor que hay para sacar a flote un derecho y exigirlo perfecto pero si queremos distorsionarlo es una cosa tremenda <risa> eh, el legislador siempre ha sido sabio sí. aunque sea en teoría sí, sí. pero nosotros los abogados siempre buscamos la forma a veces de enmarañar tenemos una gran constitución. Si esa constitución se aplica, y es un paso de avance importante, porque a veces en conversaciones discutimos que tenemos una constitución, pero es un pedazo de papel y no se aplica. No, pero tenemos la constitución. Claro. Vamos a perseguir la aplicación ahora. Así es. Vamos a madurar las instituciones, la institucionalidad. Vamos a perseguir eso porque esto ya lo tenemos. La, la, la parte eh, eh, establecida eh, ya está eh, positivada como tal. Eh, en, en los textos, lo que nos falta era que eso se aplique. De modo que yo pienso y que... que hayan que, consecuencias, como tú decías. Y que hayan consecuencias. Eh. Yo siempre digo, hermano, y con esto me distraigo un poco sí. del tema, pero cuando tú vas con un amigo en los Estados Unidos que tú ves que inmediatamente se pone el cinturón y muy de lejos reduce porque viene pasando una persona y nunca, aunque no haya por ningún lado un vehículo, se pasa en rojo. Esa misma persona aquí no claro. hace lo mismo. Y desde que claro. se va de aquí vuelve y respeta allá y él la misma es. Como mismo, si se cambiara el chip? Entonces no es verdad y que, que él allá es un hombre maduro, con experiencia. No. no, lo que pasa es que ya hay, con, hay consecuencias. Así mismo es. Sí. Bueno, gracias, Tony. Tony Sierra Diffós, señores, profesor de historia, profesor de derecho, abogado, historiador. Y bueno, una gran personalidad. Una persona, vuelvo y repito, mi admiración la ha tenido de hace mucho tiempo, porque pienso que además de del derecho, también ha cultivado otros saberes y esos, sabores, esos saberes se reúnen en un individuo con una gran formación. Que a veces, que a veces se saborean también. Sí, sí. sí. sí, sí claro. <ríe> gracias Tori, muchas y gracias, gracias ti, por mamá. trabajar con nosotros este tema del manifiesto del 16 de enero. Mes de la Patria, honor y gloria. Telenor, teleoperadora del Nordeste, siempre a servicio de su gente llevándole estos programas especiales con motivo del Mes de la Patria. Nosotros volvemos con otro programa de esta misma serie en los próximos. Así que, bye bye.